Papá, vamos, papá. Mira, Mira lo que es ese troncado. Mira ahí el ruso. Dale, metele que está del pico. Buena, Gaby. Montralo acá, Gaby. Gaby. Levántalo. Para acá, para acá. Para acá. ¿Viste? Viste. las de plástico. ¿Quién es? Eh. Dani, muestra el tuyo Grande Buenísimo Vamos, Juan, eh. Muestro ahí. Muy bien. Espectacular. Bien, se va eh. se Seba. ¿Dónde lo enganchaste, Seba? En una bollita chiquita. Qué grande, Seba. Qué grande. Lindo pescadito, eh. Ahí va. Bien. Ahí tiene otro viene, otro mira, no es Matías, eh. Vamos, no, no, Matías. Bien, eh. Buenísimo. Es un poco más grande de lo que me echaba con las vueltas sola, ¿no? ¿Eh? poquitito. Qué grande, Muy bien. Por muy bien con la bigotera muy bien, muy bien